Me fui sabiendo que no quería irme. Te amé. De verdad tenías todo mi corazón en tus manos. Pero terminaste haciéndolo pedazos. Y eso fue el detonante para alejarme de inmediato de ti. Sí, es duro dejar a la persona que más amas en el mundo. Pero a veces las cosas más dolorosas que deberás dejar en el pasado será una visión de ti antigua. Esa versión de mi ingenuo, que creía en todo lo que decía su pareja, se quedó atrás y en su lugar está luchando para borrar todos los malos recuerdos. Es duro cuando te encuentras cómodo en un lugar y repentinamente tienes que irte. Es así como se siente cuando terminas una relación estando aún enamorado. Superar una ruptura no es tan fácil como piensas. A muchos les puede tomar meses e incluso años enmendar sus sentimientos. No trates de iniciar otra relación cuando estás en ese proceso. Le terminarás haciendo daño a una persona que no tiene la culpa de todo lo que has vivido. «Lo superé», dijo la niña con los ojos llorosos, que dormía pensando en él. «¿Sí?» Sabemos que esto te está pasando. Superar a alguien que amas es una tarea difícil, pero necesaria para nuestra salud mental y emocional. Ser feliz siempre será el camino para mí. Es por eso que me encargué de aceptar y aclarar las cosas diciendo que no fue mi amor por ti lo que se acabó. Fueron las fuerzas para luchar en algo donde se necesitaba de dos. Las relaciones no son juegos. Tener una relación amorosa es responsabilidad de los que se encuentran involucrados en ella. Si en una pareja no existe respeto, amor y comunicación estará destinada al fracaso. Aléjate de una persona que no te presta atención, que no te considere valiosa, que no quiere compartir tiempo contigo. Nadie merece ser tratado de esa forma. Tal vez... Te dejaste cuando no querías irte, pero siempre recuerda que lo tenías que hacer por tu bien. Él no es el único hombre que va a interesarse en ti. Existen millones de personas que pueden ver lo especial que eres. Que te van a amar sin intentar cambiarte. Estar desanimada es algo normal. Es parte del luto que se vive luego de una ruptura. Pero que estés ahí para siempre no es una opción. No espantes a personas que te quieren conocer solo por miedo a sufrir lo mismo que con tu ex. La vida se trata de vivir experiencias aquellas en donde aprendemos y podemos sacar provecho para no cometer errores en el futuro. Sé bueno contigo misma y no, y no te castigues con esas actitudes. Sé madura y acepta que no todo sale como tenías planeado. Que a veces las personas no son lo que aparentan y que algunos amores son fugaces. Comienza a rodearte de personas que saben lo que quieren, que tengan metas junto a ti, que no les importe cambiar de planes para estar contigo. Esa es la gente que vale la pena, que merece todo nuestro amor. Sigue amando con la misma intensidad, no entregues tus sentimientos a medias cuando te encuentres en una relación nueva porque sientes que te van a hacer daño. Si haces esto, la que terminará yendo a alguien eres tú porque con esas actitudes estás demostrando que no tienes la confianza a tu pareja y que estás esperando el momento en el que él se canse de ti para irse. No repitas los mismos patrones que viviste en ese noviazgo que no funcionó. Recuerda que tú eres mejor persona, una que sabe lo que quiere y habla claro al principio de la relación. Estas son lecciones que vas a ir aprendiendo a lo largo de la vida y que te van a volver más sabia de lo que crees. No tengas rencor. Demuestra que eres mejor que eso. Y toma todo lo que viviste como un recordatorio de que tienes que valorar antes de volver a caer en ese agujero de menosprecio. Si tienes que llorar, hazlo. No reprimas tus sentimientos. Al contrario, háblalo con una persona cercana y recibe cualquier consejo que puedan darte. Ser escuchados nos hace sentirnos mejor porque nos desahogamos y liberamos toda esa ira e indignación que nos consume. Puedes crear una lista de las cosas buenas y las cosas malas que viviste en la relación pasada. Seguramente las malas serán muchas más. Hacer esto te hará recordar que no te trataron como debían y que de verdad no merecen las lágrimas que estás derramando. Haz actividades que siempre quisiste hacer. Sal con tus amigas. miras esa serie que siempre quisiste ver. Y verás cómo poco a poco vas a ir sintiéndote mejor. No dejes de arreglarte. Mantente siempre bonita. No dejes que la tristeza te consuma y andes como un zombie. A donde quiera que vayas. La clave es que mantengas tu mente ocupada para no caer nuevamente en la depresión. No creas que el dolor es para siempre. En algún momento de tu vida voltearás a ver el pasado y te reirás por todo lo que viviste. Sé optimista y cree en que alguien honesto, detallista y que te ame por lo que eres llegará a tu vida. Espéralo con calma y no apresures las cosas. El amor verdadero aparece en el momento que menos lo esperas. Y mientras lo hace sigue siendo tú misma una chica auténtica, carismática. Y con ganas de comerse al mundo. Las mujeres son más fuertes de lo que piensan. Demuéstrale al mundo entero que tú no eres débil. Y que puedes vencer cualquier obstáculo que se presente en tu camino. Ayuda. Hay chicas que hayan pasado por tu misma situación. Y nútrate de esa empatía. Recuérdales que sí es posible salir de esa tristeza. Y que los corazones rotos siempre sanan. Nunca dudes de tu atractivo. Tú eres única e irrepetible que puede llamar la atención de hasta mil hombres. Si esa relación no funcionó como lo esperabas, no te preocupes. Aún tienes muchas cosas por vivir y una cantidad increíble de gente por conocer.